Tenemos además las imágenes de lo que fue el encuentro entre Lionel Scaloni, en Pujato, su tierra natal, provincia de Santa Fe, y un pequeñito que fue ahorro de Rosario. Exactamente, ¿lo vemos? Vamos ¿Lo compartimos? Verlo. Mirá lo que fue. El emotivo recibimiento a este pequeño fanático de ¿no? Lionel. Va con los dos pies enyesados en una silla especial. Mi vida, era fanático. Qué suerte, ¿y ¿lo conseguiste? ¿Y dónde lo conseguiste? Copado, Leonel, ¿eh? Sí. La gente lo está queriendo mucho ah, por quería su escuchar. Humildad. Estaba escuchando lo que estaba diciendo. Ah, pero bastante, ¿No te ya? parece más interesante mi aporte? No, bien. quiero escucharlo, Lionel. Qué suerte, ¿y ¿y ¿y ¿lo conseguiste? un matrimonio. ¿Y dónde lo conseguiste? ¿Y ¿Qué tocó un paquete medio? ¡Qué suerte! Ay, ¿Qué? amor, me bien? encanta, me encanta. No hay nada más bonito que... Que poderle cumplir la ilusión a un niño, ¿no? Hermoso. Que lo ventamos. Y más, y más sí. que ellos consumen tanto fútbol, los tienen allá arriba como ídolos, así que es importante. Se vive de Rosario hasta Pujato, ya está Lionel en Pujato, que tendrá una calle con su nombre. Exacto, sí. Interesante. Una calle, ¿cómo era la calle? ¿Una calle cortada, pobre? ¿Cómo era? No, no sabía. No era una calle que... Sí, una calle... Un... Cortita. Cortita, bueno. era una... No, bueno, está, yo, yo le hubiese puesto una avenida, le cambio el nombre. Sí, sí, después, de pujato, pues, es claro, de pujato. ¿Cuántas calle Claro, totalmente. Después del loro que consiguió Lionel Scaloni, pero por favor. ¿Cuántos campeones del mundo tenés jugado? Corro al señor favor. de esa calle importante, lo vamos sí. a mandar otro lado. Salvo que justo se llame, no sé, José de San Martín. Bueno, sí, bueno, bueno, pero tiene otra. Hay otra, claro. claro.